¿Por qué alguien querría enseñarle a las vacas a hacer del baño en un solo lugar? Descubrámoslo en la siguiente entrega de NotiCiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludamos una vez más desde el estudio de comunicación social con una nueva cápsula de NotiCiencia. Mi nombre es Frida Vázquez Y mi nombre es Juan Antonio Pérez. Y el día de hoy vamos a estar platicando de un tema muy interesante, el cual es las vacas aprenden a usar letrinas. Esto es algo muy interesante ya que, pues Imagínate, bueno, se puede decir que las vacas tienen buenos modales. ¿Cómo ha avanzado la educación? A tal suerte que ya tenemos vacas con buenos modales. Y además, pues no solamente es una cuestión simpática, sino que además es algo que nos puede ayudar a vivir mejor en este planeta, nuestra única casa de todos. Uh -huh. ¿Por qué resulta que el hecho de que las vacas aprendan a ir al baño, a defecar, a orinar en espacios confinados, pues ayuda a reducir los gases de efecto invernadero en particular el metano que es un gas de efecto invernadero directo y también el amoníaco que no es directo pero que sí contribuye ya con la mezcla de heces y orina a producir gases de efecto invernadero claro y bueno eh, este fue un entrenamiento que se realizaron a, a varios terneros y bueno eh, la verdad que tiene muchos, muchas ventajas ya que pues, se dice que que las vacas no tienen como esta inteligencia, ¿no? Como para poder sí. ir al baño como sí, sí, cualquier sí, como, otro animal. Como que menospreciábamos la capacidad intelectual de las vacas, pero resulta que nos han sorprendido. En sí, particular sí. a psicólogos animales de Alemania, junto con otros investigadores de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país eh, eminentemente ganadero, donde había mucho, mucho con qué experimentar. Y resulta que se acaba de publicar un artículo en septiembre de 2021. Learn Control of Urinary Reflexes in Cattle. Uh -huh. eh, y esto significa entonces que se ha podido entrenar a los altos ganaderos para que se conduzcan hacia, hacia lugares muy específicos uh -huh. a este, dejar sus desechos fisiológicos. Y explícanos un poco más de cómo fue este experimento, ¿no? De cuántas vacas... Eh, eh, fue, ¿Fueron parte de, de, de este entrenamiento? Mira, le, se, se midieron en, en, en atos de 16 animales, uh -huh. de los cuales en promedio fueron 11 de cada 16 quienes aprendieron eficientemente a ir al baño, a defecar, a hacer este, todo lo que uno hace en, esos, en el tocador. Uh -huh. El y 70%. El 70%, eh. así que es, es este, pues bastante, bastante efectivo. Ahora, esto no, no fue una ocurrencia de un momento a otro, sino que pasaron 15 años de trabajo con psicología animal, tratando de ver cuál era la mejor manera de conducir a los otros ganaderos. Y se intentó con un solidito uh -huh. Pero fíjate, todo el mundo somos testigos de que las vacas no se mueven cuando les tocas el claxon. Claro. No, no, no funcionó. Entonces a otro investigador se le ocurrió, ¿y qué tal que le echamos un chorrito de agua? Uh -huh. Y vaya, con, esta, con este nuevo truquito, lo, las vacas, los terneros, los toros fueron al baño en paz. Eh, ya no sabía yo si hay de vacas y toros. Este, uh -huh. <risa> espacios diferentes no lo uh -huh. no creo, pero ya se pudo hacer que eh, defecaran que vinieran en lugares confinados donde los gases se manejan se pueden manejar e incluso se pueden usar para efectos industriales. Claro, y bueno, este es un descubrimiento muy increíble que claro, vamos a tener muchas ventajas en los próximos años. Así es y esto además tiene una ventaja fabulosa, fíjate, porque resulta que vamos a poder controlar los gases de efecto invernadero producidos por el ganado, uh -huh. pero sin prescindir de la apreciada carne de res que a todos nos gusta tanto. Así es. Pues bueno, eso fue todo por nuestra parte. Mi nombre es Elida Vázquez. Y mi nombre es Juan Antonio Pérez. Nos despedimos.